¿Qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este inicio de día. Iniciamos nuestra jornada de día miércoles, agradecidos con Dios. Ya estamos en la recta final de este mes. Y yo quiero invitarlo para que empecemos a recoger, a hacer balance de este mes tan bendecido. Tantas bendiciones, tantas cosas bonitas que el Señor nos da. Señor, gracias por este día maravilloso, por las buenas personas que pones en nuestros lados. Gracias, Señor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 Bueno, mis queridos hermanos, hoy la palabra nos ratifica algo que, que hemos estado meditando en días anteriores, durante la Semana Santa, durante la Pascua. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Mire, tanto es el amor de Dios, tan grande. ¿Quién será capaz de dar la vida por un desconocido? De pronto por un hijo, de pronto por un esposo, de pronto por una esposa, pero por un desconocido que no sabemos que y así nos ama Dios ha dado la vida por nosotros por usted y por mí y miren cómo, cómo la palabra sigue insistiéndonos Dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve Jesús no ha venido a señalarnos por eso al hijo pródigo lo abraza por eso a la pecadora la perdona, vete y no peques más y así sucesivamente nos muestra su amor generoso su amor generoso porque quiere la salvación de todos para él sería muy fácil para el infierno, para de pecadores pero no nos abraza, nos perdona nos da otra oportunidad ese es el Dios en el que nosotros creemos y por eso en la última parte el juicio consiste en esto en que la luz vino al mundo y sus hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas ese es el juicio al final es eso queridos hermanos que Dios vino a salvarnos y nosotros nos evadimos. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos nos ponemos. Permítenos reconocer tu amor y tu misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Un abrazo para todos, queridos hermanos.